medievales bienvenidos al tercer vídeo sobre pruebas con los moldes de látex en el primer vídeo hicimos este molde que salió muy elástico en el segundo vídeo practicamos con el molde aplicándole una venda, ¿recordáis? y en este vídeo vamos a mejorar todo lo que fallamos en el anterior si recordáis la pieza original a la cual le hice el molde se terminó rompiendo Así que me he buscado una pieza parecida, que me la he hecho, y estas también son como de piedra, donde he tapado todos los poros, los más profundos, para que no tenga muchas hendiduras, y lo he terminado con una capa de barniz. Para os hagáis una idea, esta pieza era igual que esta, ¿veis? Y aquí tiene mucho con mucho surco, donde el látex, acordaros, que se mete por ahí e impide hacer bien el molde. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que la pieza a clonar o la pieza a la cual le quieres hacer el molde no tenga mucho surco, o sea algo un poquito más plano. En esta ocasión he cogido una bandejita de estas que, donde viene la carne, es una bandeja que es bastante rígida y es de poliestileno y lo que voy a hacer, como siempre, pegar la pieza aquí. Recordáis que los moldes anteriores se doblaron, aquí hay un poquito de oscilación. Con lo cual voy a pegar la pieza y le voy a poner peso para que se nos quede plana en la tabla. Un poquito de cola. Pues esto simplemente lo voy a pegar aquí, aplico peso encima, espero que seque y continúo. La pieza ya ha secado, ya está aquí bien pegada. Recordamos, mascarilla imprescindible o un sitio aireado. El látex, que lo he agitado un poco y lo he dejado reposar. Un cacharrito que esté limpio y echamos un poquito de látex. Al igual que en las otras ocasiones, el tinte amarillo, escalilla me la pongo. Y ya sabéis, capas finas y pintamos la pieza. Voy a probar así. Simplemente se trata de pintar la pieza con capas muy finas y darle 3-4 capas. Bueno, en este proceso no me voy a extender porque ya lo he hecho en los otros vídeos y simplemente por recordar un perímetro de aproximadamente un centímetro a todo alrededor y aplicar el látex con capas finas que tenga látex, tampoco tacañas, pero que no sean muy gordas sobre todo restregar muy bien el material en esta ocasión sí lo voy a dejar que seque completamente para asegurarnos de que es así como se hace nos vamos a hacer expertos en moldes ya veréis medievales este molde ha secado durante 4 horas está un poco pegajoso pero está seco Pues lo dicho segunda capa aplicada vamos a dejar que seque y en cuanto esto esté seco vamos a la tercera capa voy a aplicar esta tercera capa ya un poquito más ligera tapando bien la parte amarilla y hago lo mismo espero que seque y estoy con vosotros Como veis, aunque le hemos dado una capa generosa de rojo, por aquí aflora el amarillo de la segunda capa, como podéis ver. Así que voy a darle otra capa de rojo a ver si consigo taparlo medievales voy con la quinta capa esto ya ha secado ya veis que el color amarillo casi ha desaparecido pero esto nos da una pista de donde se podría reforzar un poco donde se vean zonas amarillas Quiero decir que habría que reforzar un poco pues ahora he cambiado de color y voy con el azul quinta capa y mismo procedimiento el rojo es bastante más intenso que el azul con lo cual ahora Parece que se nota más. Eso va cambiando conforme va secando. Pues la quinta capa ya está aplicada y volvemos para la sexta. Medievales voy a aplicar la sexta capa de látex, pero antes le voy a dar con un secador para que veáis un efecto que me ha resultado curioso. Esto seguramente os ha podido pasar y os puede preocupar el por qué sale una burbuja de aire en el molde. Y tiene una explicación. Voy a aplicarle aire caliente y vamos a ver qué sucede. Pues veis, al aplicar aire caliente aparece esta burbuja de aire. Espero que se vea bien. veis? Bueno, esto en principio no os preocupéis. Y esto tiene una explicación. Si ha pillado un poquito de aire dentro porque el molde no se haya... En fin, no se haya rellenado bien por algún lado o lo que sea, o no se haya pegado el látex... ¿Qué pasa? Que al aplicar aire caliente, el aire del interior, al calentarse, se dilata, se expande y provoca esta burbuja. Esto en principio no es ningún problema. Esto se soluciona dejando lo que se enfríe y volverá a su sitio. Así que, otra cosa que he descubierto gracias a usar el secador, a la impaciencia. Así que no os preocupéis, dejamos que seque y continuamos con la sexta capa. Mientras se enfría y se baja la burbuja de aire, voy a mostrar lo que voy a pegar. En el vídeo anterior usé gasa, pues en este lo que voy a usar es esta tela de papel. Esto es muy frecuente en bolsas cuando vais a comprar, hay algunas bolsas que son de este tipo de material ¿Por qué voy a usar esto bueno lo primero es ligero es como una tela que ya va basta más cerrado y aparte este material no se puede reciclar es un material muy contaminante y esto me plantea ahora otro dilema esto realmente para qué lo quiero para qué quiero ponerle una tela si luego lo voy a cubrir de yeso digamos que la técnica ahora se desvía tenemos dos caminos opción 1 lo reforzamos con este tipo de tela y no le llenamos de yeso, porque luego se va a quedar rígido y aquí lo podemos llenar perfectamente. Y el segundo camino es no usar la tela, aplicarle aquí un desmoldante y llenarlo de yeso. Bien, pues yo voy a usar las dos técnicas. Le voy a poner el papel, lo voy a dejar para poder usarse sin el molde de yeso y una vez que esté puesto el papel también le voy a hacer su cama de yeso. Así tengo las dos opciones y vemos qué diferencias hay entre uno y otro. Medievales, el molde ya ha secado y la burbuja ha bajado a su sitio. Voy a poner un poco de látex para que pegue bien el papel encima. Y luego por encima terminaré también con otra capa. Voy a pegar este, esta tela de papel. Esperemos también que funcione, también nos va a servir de prueba. También se puede usar otro tipo de tejido, como la venda que usé el otro día, un trocito de tela de una camiseta vieja, de lo que tengáis. Siempre importante reciclar. Medieval es otra cosa que he descubierto, ¿veis? Pues mira, he querido usar este papel y la verdad que no, no me pilla forma, ¿veis? No es transpirable, es impermeable o tiene parte impermeable que impide que el látex penetre y se pegue bien. Como esto es un banco de pruebas, lo voy a quitar, ¿veis? Porque no ha hecho absolutamente nada. Bueno, viendo el fracaso con ese tipo de papel, que ya hemos visto que no se puede hacer, o yo no lo he visto correcto, voy a usar papel higiénico. Tengo por ahí tela y gasa, pero prefiero, pues ya voy a probar con papel higiénico, porque esto sí es más absorbente, que no sirviera. Bueno, pues eso que aprendemos, para eso están estas pruebas, ¿verdad? Pondré un par de capas para dejarlo bien fuerte. Ahora ya os cuento. Continuamos Hasta Ahora lo voy a rellenar de yeso Le saco todas las burbujas Y lo vamos a vertir aquí para hacerle el molde al molde La verdad que he hecho yeso como para 10 para piezas de estas, macho Vamos a agitar Va a salir un contramolde bastante grande y pesado Pero bueno son pruebas, ya veremos a ver cómo queda ahora sí, hoy sí lo voy a dejar que seque bien para no romperlo como la otra vez y ahora cuando seque vamos a ver cómo ha salido el invento medievales, el molde ya está flaguado, ya está seco lo pienso y cuando pensaba que ya tenía dominado el tema de los moldes de látex he fallado en una pequeña cosa no le eché desmoldante a la pieza original Madre mía. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a desmoldar. Y vamos a ver, esto en principio debería salir relativamente bien. Ya me espero cualquier cosa. Bueno, no me puedo quejar. Ha salido bien, menos mal. Pues aquí ya tenemos la cama de yeso y aquí está el molde está todo seco y tal ahora voy a desmoldar la pieza esta voy a ver si sale bien y si no usaré alguna cosa, algún talco o algo para desmoldarlo esto hay que ir con cuidado porque está muy pegado bueno, en principio sale bien por ahora va bien pues mira, aquí en lo que es la zona de piedra está saliendo bien y en la zona de madera está más agarrado. Le eché barniz a todo, pero por lo visto no es suficiente. Creo que sería mejor aplicar vaselina. Voy ir despegando con mucho cuidadito, aunque el látex no creo que rompa, pero mejor despacito. ¿Veis? Aquí se ha quedado... O sea, atrancado porque tiene mucho relieve, o mejor dicho, bajo relieve. Aquí por lo que es la zona de piedra ha salido bastante bien. Como veis, la pieza original está intacta. Aunque hemos aplicado el látex y hemos aplicado tinte sobre el látex, no la ha manchado. Por lo cual, por ahora, la pieza original perfecta. Y este es el molde. Que como bien decía nuestro amigo Lumi de Scratch Attack, debería haber desmoldado con talco. ¿Veis? Aquí se supone que va la madera. Pero por aquí se ha doblado sobre sí mismo. Y la he liado. el ¿Papel higiénico? Pues veis, el papel higiénico no ha hecho nada. Con lo cual no se puede usar tampoco papel higiénico. Si sí es verdad que lo ha dejado por aquí mmm, una textura muy agradable, muy... Muy guay, la verdad, al usar papel higiénico no ha guardado bien la forma, se mueve, con lo cual no hace bien su trabajo. Bueno, con este tercer vídeo ya doy por finalizado lo, experimentar con el látex. Yo creo que ya he aprendido lo suficiente como para hacer un molde decente. ¿Qué hemos aprendido sobre todo en este vídeo? Papel higiénico no, la cama de, de yeso pues se puede hacer más pequeña, porque esto la verdad que es un bicharraco demasiado aparatoso. También he aprendido que aunque usemos cama, que está muy bien, pues aunque usemos cama de yeso hay que dejarle esta plataforma rígida. Por lo que he hecho en este vídeo y en los otros, pues yo creo que con seis capas va bastante decente, sobre todo si es para algo así básico como lo que estoy haciendo. Así que lo dicho, un híbrido entre este molde y este, sustituyendo el papel higiénico y aplicando vaselina en la, en la pieza original, será más que suficiente. Mientras me voy despidiendo, voy a rellenar esto de yeso y por lo menos vemos cómo, cómo sale la, la copia, ¿de acuerdo? Que ya sepamos cómo va a quedar. Le digo yo que muy bien no, pero lo mismo... No es tan mal como yo pienso. Venga, os enseño la copia y ya me voy despidiéndome. Momento de ver cómo ha salido la pieza de yeso que he hecho con el molde de látex. A ver esta qué tal ha salido. Espero no cargármela como siempre. Bueno, como habéis visto, no le he aplicado desmoldante ni nada. Y espero que salga bien, claro. No quiero partirlo, que soy experto en partir moldes. En bueno, el molde no se pega el yeso, no, no le he aplicado desmoldante ni nada y no se ha pegado. Aunque se ven los detalles de las vetas y todo, porque es la madera no la ha he hecho bien. Bueno chicos, pues este ha sido el tercer vídeo de pruebas con el látex para hacer los moldes. Y ya si más adelante saco un vídeo, obviamente ya va a ser más profesional, mejor hecho... Ya puliendo ya todos los fallos para que salga perfecto. Muchas gracias por haber aguantado estos tres vídeos, esta brasa que os he dado. Espero que os haya podido servir para algo. Y no olvidéis dejaros comentarios, sugerencias, ideas que tengáis sobre este tipo de trabajos. Y nada, nos emplazamos para un futuro vídeo muy pronto. Muchas gracias y hasta pronto, medievales.